Ok, este video que estoy haciendo ahora es para cómo utilizar el contact, eh, sonidos diferentes de lo que es del Roland D50, Yamaha, el PCR, cómo utilizar también todo lo que es los sonidos del, del Core Cronos, del Core N364. Y ahora vamos a hacer la grabación del Roland D50, pero vamos primero por una, una guitarra. Cualquier información que quieran saber sobre estos sonidos para contact eh, les voy a dejar en la descripción del video en YouTube y también ahí en Facebook. Eh, estos sonidos son específicamente para cumbias, cumbias norteñas, cumbias peruanas, cumbias ecuatorianas. Son sonidos para cumbias eh, peruanas más. Música de son del río. Estos son para... Eh, cumbias ecuatorianas la, la hice todo este sonido para cumbias ecuatorianas eh, Les voy a dejar mi contacto Y les voy a dejar Todo, todo esto para que me puedan llamar Porque no les voy a subir a internet Yo directamente se Les voy a pasar por Por lo que es por, por whatsapp Para los sonidos de agua marina También Mira hay otros sonidos Guitarra acústicas eh. Saluditos para todos Saluditos para cristian de J Remix eh, Saluditos para Mauro era El primo de primos <ríe> Allá en Nueva York Sí, como verán, estoy haciendo este video en vivo por Facebook, pero también estoy grabando unos sonidos para, para poner en el YouTube. LPIG Producciones, estoy en internet, pueden buscarlo en YouTube. Ahí están muchos sonidos de los pianos, de lo que es del Roland Junior G, Junior DI. Programación, sonidos y todo eso. Eh, saluditos para todos los que nos están observando. Hay muchos que no, no tienen. Eh, yo que sé el canal de YouTube puede ver pero también estoy aquí haciendo con el contact estoy grabando para YouTube y algunos de repente ya... hay sonidos que son inéditos que les he bajado acabo de bajar todos los sonidos que es de Alaska de los Ronis son sonidos que estoy que estoy regalando Básicamente para, para todo tipo de pianos, con tal que tenga el CONTACT, el CONTACT eh, en MAC. Eh, yo tengo una madre. Yo les voy a dejar mi, mis sonidos, en, o sea, el número de mi teléfono en el YouTube. En el YouTube me pueden encontrar como LPG Producciones. Ahí van a encontrar lo que es músicas inéditas mías y también la programación de los pianos que he hecho. Tengo todos los sonidos de, de Alaska, de los, de los Ronis, que he estado haciendo por mi cuenta. Comparte este video para que igual algunas personas puedan adquirir este, el producto este que estoy regalando. Eh, tengo en el Core N364. Yo lo buscaba mucho este sonido del Core. Hay algunos que les he podido modificar... Eh, con la imagen y todo eh, si, si lo logran ver Lo he hecho con la imagen y todo de core Este es del core N364 Que estoy También regalando los sonidos Solo tienes que dar un Entrar al youtube, dar un like Suscribirte y, y yo te lo paso Esto gratis Gratuitamente para contact Les he hecho de de poner a la, a la tonalidad que es son sonidos del Contact y también sonidos para el Roland Junior G, que también estoy regalando. Solo suscribiéndote a mi canal y dando, dando un like. Todos los sonidos del 364 los estoy regalando. Solo tienen que suscribirse y darle un like en el canal de YouTube. LPG Producciones eh, está el canal en octubre. Como este teclado es muy sonado en Ecuador, pues les estoy regalando todo lo que es y con que tengan un cable HDMI, una computadora para instalar lo que es el Kontakt, también puedo darles un un link para que se descarguen el Kontakt para Windows y para Mac. HDMI o MIDI interfaz y y hasta le pueden conectar directamente y le hacemos de, de regalar los sonidos para que puedan, puedan tocar tranquilamente y bien claro. un saludito para todos los amigos todos esos amigos que están allá en Nueva York, parados en Jondipo, saluditos también a los vagos estos que vayan a trabajar, por lo menos que tengan hambre <ríe> saluditos allá en Nueva York sé que algunos están en Jondipo sin hacer nada Un saludito en especial para mi pana Elías Caguana, alias del helico. Sí. Un saludito también para todos los que están acompañando al muchacho. Espero que no se pierdan. Hay muchos sonidos. También voy a intentar sacar el sonido del, del, del chicherito del PS270 de Yamaha, saluditos, saluditos para todos los panas y todos los amigos que están viendo por acá por el medio de Youtube y por el medio de Facebook, eh, estoy regalando todo lo que es los sonidos del N364 Core Core M1, Roland D50, Roland Junior GI Roland Junior eh, DI también y eh, Roland Junior G eh, solo tienen que suscribirse y darle like al canal LPG Producciones, me puedes encontrar en Youtube. La mayor parte utilizan para las cumbias y todo eso es el, el Roland D50, lo que es el Core N364. Y vamos a pasar ahora a poner los sonidos del Roland D50. Vamos a ver. Sonidos del D50. Estoy regalando sonidos que es del Contact. que estoy regalando, Solo tienes que compartir y suscribirte a mi canal, en específicamente en este video que estoy grabando ahora, los que están viendo en Facebook, eh, pueden pasar a ver a este video y suscribirse y comentar, dejar tu, tu comentario, yo te paso el número de Whatsapp y te, te regalo estos sonidos, es para Contag eh, si es que es para, para poner samples en los pianos, también hay videos donde te estoy explicando cómo es. Pero estos, estos sonidos que, es pa, que estoy haciendo de, de mostrarles ahora es específicamente para Contact. Y ahora mismo estoy en una, una Mac, en una Mac, Contact para Mac. Pero también les puedo ayudar con lo que es Contact para Windows. Un saludito para todos los que están viendo ahí en Youtube Y un saludito para los que están viendo ahorita en Facebook También que estamos en vivo haciendo esta transmisión Vamos a ver Saluditos, saluditos Como no para Yolis eh, Estoy desde aquí, desde Madrid eh, Haciendo este video Yo les mando el sonido Ustedes tienen que suscribirse Dar un like Y ya está pues nada, Vamos Vamos Son sonidos del D50 Son todos sonidos del D50 Como pueden ver para contact para amar como les estaba mostrando al principio del vídeo tengo muchos, muchos sonidos de guitarras de guitarras eh, para contact para contact para mavi para contact para windows todos estos sonidos les estoy regalando solo tienen que dar un like suscribirte escríbeme y yo te mando mi número de whatsapp y te regalo en paquete todo lo que es los sonidos que desees me no tienes que decir que quieres los de sonidos de guitarra o sonidos del core n364 o del d 50 yo te lo paso todos los sonidos que tú desees Solo tienes que suscribirte y tranquilamente les puedo regalar. En YouTube estoy como LPIG Producciones. Pueden entrar, van a ver ahí músicas originales míos. Van a encontrar lo que es también para programación de, de estos pianos, lo que es el Roland. Solo tienen que pasar a suscribirse, tienen que pasar a dar un like, compartir. Y yo les regalo, yo les regalo lo que es la, todo lo que es de N364, del, del Roland D50 y estos sonidos que he sacado de guitarras originales. Un saludito para todos mis amigos allá en, de los que están viendo por Facebook, ¿no? Para Fernando, saluditos. Que los, que los esté yendo de todo bien para todos los amigos que me están viendo desde Murcia, los amigos allá en Nueva York, allá en el Ecuador y en todos lados.